A tus vaya, ¿no? yo soy el pinche escorpión Dorado, su dios, el pinche omnipresente Y su majestad y su pinche eh, Así jugosidad andando Este video nada más es para recomendarles Una pinche suscripción a través de ese Pinche canal que se llama su nombre La Lata Donde aparecen los momentos detrás de cámaras O sea, qué pasa antes de que ustedes Vean que empieza un pinche video Aquí los momentos previos, una probadita Nada más güey. Eh. Muy bonito, muy bonito Déjame, uh, pues déjame pues, guardar sí. mi automóvil Si eres usted tan gentil, ¿quieres automar güey? No, sí, al principio fue sobre todo las cámaras, o sea, es una tontería, pero no, sí No, no nos saca mucho de pedo, sí. No. te estorba y dices, al principio sí era un rollo de pero... Ah, no me hace muy chida. ¿eh? Ahí está, nada más Ahí está, está muy puto. Muy... Si sí, te da que le llamamos más para allá me la pongo ya. Ándale, eh, ándale. Pasándote al lado donde Pasa la gente. Pero si quieres estar recibiendo los videos completos, te tienes que hacer miembro. Si ¿Sí? ya tienes cara de mi miembro, ahora este miembro del pinche canal La Lata. Te cobran un pinche varo. No estoy chillando, no es a fuerza. Si quieres ver cosas nunca antes vistas, pues entrale Y si no, chinga tu madre y vete a la chingada. Pero aquí te doy un adelantito. Y si quieres material exclusivo, métete en este momento a youtube.com La Lata y dale clic a unirse. Y ya eh, te vas a tener la posibilidad de entrar al pinche peluche del estuche. Todo mi. Más íntimo Para que veas que hay detrás De la magia Del escorpión dorado Ok, hay una magia acá atrás Gracias Cuando quieras salir. Espérate, quita esa canción, güey Desmonetizado Le bajo esta madre, va? Uy. ¿Cómo? ¿Le bajo el vidrio? Oh, sí. ¿Cómo tú quieras? ¡Al hijo de su pichón! ¡Ay, <risa> Órale, ¿no trajiste la de gala? Esta es ah, no. sí. la de gala No, no es la de gala No la de gala es el super escorpión Claro que sí, Pregúntale a los fans. Chingón culos Nos vemos en la próxima emisión Ya sabes todos los martes estamos subiendo video los viernes también Los martes en el peluche en el estuche por lo general Y los viernes aquí en el escorpión dorado el chido Síganme en el twister Síganme en el instagram Peluche en el estuche